Buenos días, mi nombre es María Tapia y les voy a presentar los diferentes ritmos del Ecuador. El San Juanito. El San Juanito es un género musical andino que se baila en el Ecuador, en la región de Colombia, en Nariño y Putumayo, en Perú, en, en, Perú, en Tumbes y Piura. El San Juanito es un género muy alegre, como aquí lo podemos ver, que se, que, que se baila que ha tenido popularidad en el siglo XX. Su vestimenta. Eh, las mujeres utilizan un sombrero, collares, una blusa blanca, falda de diferentes colores y alpargatas, mientras que los hombres utilizan zamarros, alpargatas, un poncho y un, oso, y un sombrero. Ya. El albazo. El albazo es un género... Es un tipo de música de la sierra ecuatoriana. Es de origen criollo y mesticio, tiene un ritmo alegre y usualmente es interpretado con guitarra y requinto. El arbazo es, es un ritmo que generalmente ha sido asociado con, con la banda de pueblo o una banda de músicos. Su vestimenta, aquí puede ver que su baile es un baile muy alegre igual como en el San Juanito. Su vestimenta es las mujeres con falda de pliegues vistosas, con con un sombrero, con alpargatas y con un poncho, mientras que los hombres es con alpargatas, un samarro y una, una blusa blanca. Ya. <coughs> el jumbo. El jumbo es un género musical baila, eh, bailable, mus, mestizo y rítmico de danza de origen prehispánico, origen en la región oriental. Aquí es un, aquí es el baile en realidad así típico, pero aquí es como la realizaban a, anteriormente con su con su vestimenta que era plumas de aves, con cuencos, con, con palos que antes su, el baile era con saltos, con gritos ceremoniales y con, con un baile muy, muy tradicional, eh, antiguamente era muy tradicional ese baile pero ahora... Eh, lo que ha generado ese que es que este es su vestimenta. Es un gorro, una blusa blanca y un pantalón blanco y una cinta, y una cinta alrededor de su cintura. Ya, la, el alza. El alza es generalmente del origen de la costa, por lo general es un es muy alegre y muy bailable. Su vestimenta es muy elegante y... Y es reconocida por la frase, alza, alza, que te han visto, no te han visto, visto nada, pero te han visto en las enaguitas bordadas. Su vestimenta es, es, es típica de la costa, como faldas largas, una blusa eh, ancha en los hombros, un sombrero en los hombres y un traje, un traje negro y una blusa blanca. La tonada. Ya, la tonada generalmente es un, un género music, eh, musical folclórico que consiste en conjunto de melodías del género de la lírica, como aquí lo podemos ver. Se caracteriza por no ser, eh, esta no es, por, no es bailada, pero eh, vino de Asturias y se fue adaptando en la cultura hispanoamericana en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Aquí se puede ver que su vestimenta es típica como las del de Ecuador, con faldas largas, blusas, con zapatos de, de taco, de charol, y los hombres es igual, igual que un traje típico de aquí del Ecuador, con, con un poncho, un, un, unos zapatos, un pantalón, una blusa blanca y un sombrero. Ya, la capisca. La capisca es un género de música andina que se baila y se escucha. Se escucha en la región de Chimborazo y Azuay. Como aquí podemos ver, es un baile también muy alegre, la cual es muy parecido al San Juanito, por lo que utilizan dos, dos, dos faldas aquí. La una es alzada, como aquí podemos ver donde se muestra al rato de bailar. Su, la vestimenta de los hombres es aquí con samarro, como podemos ver, con, con un poncho, una blusa blanca, mientras que las mujeres sí. son con las dos faldas, con faldas vistosas, zapatos de, de taco, bella nylon a su a su comodidad. Y, y es un baile que es muy alegre. Ya, el pasaje. Pasa calle eh, es un eh, es típico, digo, es vino de Francia y de Italia, pero se fue remunerando actualmente en Quito. Y, es, y su canción típica es la del Chuyita Quiteño, como la cual eh, se baila aquí típicamente en las fiestas de Quito. Su, bail, su vestimenta son de vestir vestidos anchos coloniales su traje de los hombres son como un traje de pingüino con un sombrero y su y tiene un cómo se llama un, una blusa blanca y un y un y un corbatín este baile es típico eh, en, la, en las fiestas de Quito aquí en el Ecuador el pasillo el pasillo es un género musical y danza folclórica del Ecuador y Colombia donde se considera un símbolo musical de nacionalidad a fines del siglo XX es una danza es una danza muy alegre Aquí podemos ver su vestimenta, que es, es de tonos oscuros y a veces puede ser muy elegante y muy informal. Aquí es una falda ancha, una blusa, un sombrero y el hombre utiliza un, un pantalón, una blusa, igual un sombrero. Aquí es un poco más formal, donde utiliza una falda de color oscuro, collares, una un sombrero, una blusa y alpargatas. Y mientras que los hombres utilizan un sombrero, una blusa, un pantalón blanco, igual alpargatas. Ya. Yeah. El yarabí. El yarabí es un es, en, es un género musical que en común tienen los países de Ecuador, Bolivia y Perú. En este caso el yarabí. El, el yarabí no se baila y es un género muy melancólico, en la cual se utiliza el, la guitarra, como aquí lo podemos ver, y no, y no tiene vestimenta, por lo que es un género muy melancólico y triste, pero, pero cuando puede, también puede ser representado, su vestimenta es muy elegante, como aquí podemos ver, son faldas anchas, una blusa un poco más elegante, con, con medias nylon y zapatos. Los hombres igual, es un poncho, un, unos, un pantalón, una blusa blanca y alpargatas La marimba. La marimba es una de las expresiones culturales propias de la región de, en la región de Esmeralda y representadas sus raíces. afro Como aquí podemos ver, la marimba... Eh, es una danza igual muy alegre representada de, la re, de las raíces afro, como aquí podemos ver los afrodescendientes. Es, la marima es, de, es africana y posiblemente se derive del rongo, instrumento de una tribu muy antigua que era el norongo, el goro y de cientas tribus angola y el ex congo. La vestimenta son faldas largas y vistosas. Con, con una blusa igual vistosa, eh, mientras que los hombres utilizan una blusa blanca, una, un pantalón blanco, un cinturón, un pañuelo y un sombrero. Y este este baile generalmente se baila descalzo. La bomba. La bomba es, es bien reconocida como la bomba del Chota. Es un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota aquí en el Ecuador. Eh, que, que tiene entre los límites de Imbabura y el Carchi es un ritmo creado por la mayoría de población afroecuatoriana, como aquí lo podemos ver es muy parecido a la, a la bomba solo que en esta es muy parecido a la, la marimba solo que en esta eh, la, su su vestimenta cambia un poco, que lo, los colores son un poco más simples y no son y no es tan bailable, mientras que el hombre utiliza un pantalón blanco, una una, una camisa blanca y un sombrero. Ya, el Landarelle. El Landarelle es un baile y música de los negros de la provincia de Esmeralda. Se interpreta con conjunto de la marimba, el bombo y la guasa. Como aquí podemos ver, es casi... son parecidos a la marimba y a la bomba, por lo que eh, en esta parte es en la región de Esmeraldas. También su, su vestimenta es casi igual a la de la marimba como, como, y de la bomba. Tiene la falda, la falda un poco más corta, su, su blusa, eh, igual también mientras que el hombre utiliza es como un tipo faldón, aparcatas, una blusa y una, y una cinta alrededor de su cadera. El danzante. El danzante es propio de la de Pujilín, en la cual está cerca de la tacunga, entre la tacunga y ambato. El dasante es el personaje principal de la fiesta tradicional de Pujilí, que se realiza siempre en la tercera semana de junio de cada año. Este acontecimiento se convoca a más de 70 delegaciones. El dasante de Pujilí, es, como aquí podemos ver, es un símbolo de la fiesta de la, del Corpus Christi, a la cual... Es una celebración religiosa fusionada con tradiciones paganas cuyos valores culturales, tales y folclóricos. Ya, su, su vestimenta, el danzante tiene aquí, tiene eh, una vestimenta muy peculiar, que tiene lo cual está conformado de espejos, anillos, en esta parte de acá arriba tiene 120 anillos, que son hacen eh, son muy ancestrales y esta es la parte la parte de arriba en la parte de aquí como podemos ver también tiene aquí son dos anillos que son un poco más grandes iguales y por lo que se dice es que es la par esa parte de arriba es la más pesada y la parte de abajo es una vestimenta normal en la cual utilizan eh, eh, puede ser los amarros, la, una cinta y una blusa blanca, con igual con, con, partes, de, con partes con anillos. Yeah. El, San Juanito, el San Juan es, es casi igual que el San Juanito, se baila en la misma provincia en la cual es imbabura y es un ritmo muy alegre, lo cual la única diferencia es que es el San Juan es un poco más más saltado que el San Juanito y es igual la vestimenta es de es su falda de colores vistosos una, un sombrero los collares un, una blusa y alpargatas igual eh, que es igual el hombre es un chamarro un poncho un sombrero y las alpargatas Gracias.